Muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos escucha. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la Compañía de Teatro Penitenciario. Estamos transmitiendo, no en vivo, pero sí estamos transmitiendo desde las playas de Hawái, desde Santa Marta, Catitla para el Mundo, desde Casa Azul. Este es su programa, Radiando en Cana. En esta ocasión les toca transmitir a mis compañeros Rafael y Santillán. Yo les dejo los controles. Ánimo delincuencia. Ok, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Nuestro radio escucha, eso. espero que bien. Con esto del COVID-19 pues la situación este, ha cambiado drásticamente para ustedes y para nosotros, pero también somos los culpables de todas estas situaciones de que nos están chingue y chingue por televisión, por radio, bien hartos anuncios allá en la calle, dentro de también esta institución que usemos Cobrebocas, hay mucha gente que realmente no la está usando y bajo a todos esos... Este, Riesgos que estamos tomando de que nos vale gorro, este, estamos cometiendo violencia intrafamiliar dentro de nuestras casas, porque no podemos salir, porque no podemos hacer esto, no podemos trabajar. ¿Qué es lo que realmente nos está estresando? ¿Estar con tu familia o el dinero? ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí tengo a mi compañero Santillán para que sepan realmente qué es estar encerrado, no cinco meses, más de 18 años para que se den cuenta qué es lidiar realmente con personas que ni siquiera conoces, estar oliendo sus pedos, como se dice normalmente aquí, y no cometer violencia a otro compañero. Entonces, este, la pregunta para mi compañero Santillán, buenas tardes. Buenas tardes, canal. Este, pre mi pregunta es, ¿cómo te pasas el tiempo aquí para no cometer violencia contra tus otros compañeros? Híjole, bueno la verdad es, es difícil contestar esa pregunta, eh, tengo 18 años encerrado en este lugar y últimamente llevo no sé cuántos meses escuchando un mensaje que ponen en una bocina el cual nos invita a que nos pongamos cubrebocas, nos da información acerca del coronavirus eso para mí es muy violento, me, me causa cierto trauma, el, el estar escuchando y en, en mi día cotidiano voy pasando hacia la cancha de fútbol porque deseo jugar fútbol y de repente me topo con ese mensaje que, que, que sutilmente estoy escuchando durante más de ocho horas al día y, y tratar de desestresarme un rato jugando fútbol y después regresar a mi estancia donde me tocó vivir con otros cinco cabrones que cada uno tiene su, su diferente formación eh, que uno quiere que se hagan las cosas exactamente como él las dice otro se dedica a vender sus productos para sacar adelante a su familia y, y el estar a las ocho de la noche todos encerrados en la misma estancia bajo un candado cada quien con sus diferentes pues cualidades y virtudes con sus traumas, con, con todo lo que se vive al día, pues es difícil, la verdad es difícil lidiar con, con otros, aunque se tengan los aparatos para distraerse, aunque uno se clave en el ejercicio, aunque otro ponga música para, para hacer como que no pasa nada, al final día estamos estresados y nos terminamos desquitando unos con otros. Compartimos una sola taza de baño, compartimos una sola sarteneta, compartimos un solo espacio de dos por tres Y siempre nos termina por incomodar los olores, las costumbres de uno y nos terminamos desquiciando A veces nos dejamos de hablar, a veces nos, nos insultamos, nos metamos la madre A veces va, va más allá y nos transgredimos, nos faltamos al respeto a, a veces hasta nos llevamos y decimos cosas que nos lastiman, pero todo eso pues, es a causa del estrés a mí me parece que me quedo corto al decir cómo, cómo, cómo saco el estrés porque, porque no lo sé manejar. La verdad, este, trato de hablar con mi familia, pero es poco el tiempo que, que puedo lograrlo porque no tengo dinero para hablar lo que yo quisiera. El hecho de no ver a mis, a mis sobrinos, que son toda la familia que tengo, pues también me causa un cierto malestar. El, el, el, el estar oliendo las drogas, es, es, una, es una sensación que, que despierta en mí la ansiedad eh, porque yo también soy adicto a ellas y, y me causa ciertos conflictos ¿no? el, el, el pararme yo a, a una hora a las 11 de la noche o 12 de la noche a orinar o, o, a, o a pararme porque tengo hambre porque no comí durante el día, también me causa conflictos con los de mi estancia, eh, se despiertan en la madrugada y ya se están quejando de que hago mucho ruido o, o el otro compañero del camarote de arriba prende su Música a altas horas de la madrugada y todo eso nos causa conflictos. A veces estamos peleando hasta altas horas de la madrugada, a veces tiene que venir el custodio de la caseta a decirnos que, pues, qué pedo, qué traen, qué no se pueden poner de acuerdo. El chiste de este lugar es de que se lleven bien y todo eso pues, nos repercute en una mala relación. ¿no? Es, es la verdad, es, es la verdad con lo que se lidia aquí. A veces muchas personas allá en la calle no saben lo que significa vivir. En, en una estancia con otras cinco personas, eso nunca se lo van a poder imaginar, tal vez se, ponga, se puedan poner en nuestros papeles un, un segundo, dos segundos, pero no es lo mismo, no, nunca se van a dar cuenta de lo que es un castigo, lo que es estar esperando a que den las 12 del día para que entre los rayos del, del sol a tu estancia, acostarte en el piso para recibirlos, el, el tener un montón de hambre y, y tener que estar esperando. El rancho, porque no tienes la posibilidad de comprar otra cosa, porque no hay dinero, la, la economía prácticamente se detuvo. Hay dinero, sí hay dinero y hay personas que sí lo tienen, pero pues su dinero es de ellos y no todos, no todos lo tenemos. Nosotros no tenemos la posibilidad porque tenemos, dependemos del trabajo y, y si las actividades culturales aquí se detuvieron y no nos permiten ensayar, no nos permiten trabajar en los lugares en los que estábamos acostumbrados, pues eso, eso para mí me crea estrés, me crea estrés y, y luego no sé cómo canalizarlo. Hay terapias, hay hay, deportes, hay canchas de fútbol, hay, hay, hay muchas cosas donde puede uno sacar y liberarse, pero si no lo haces correctamente, pues también ahí te, te sigues cargando. Es un poco de lo, que, de lo que yo te puedo compartir, compañero. Ok, muchas gracias, Antillan. Como pudieron ver, este, mi compañero fue sincero en esta situación de lo que estamos viviendo también dentro de este lugar, el COVID-19. Ustedes cinco meses y están cometiendo mucha violencia. Creo que estamos ignorando realmente el raíz de todos los males, el, creo en lo personal que, que nosotros creamos a los niños machistas como papás y mamás, vean, todo el problema está dentro de los hogares, para que después no se quejen, ay es que mi hijo mató a tal fulana, o ya mi hija ya se dejó con tal fulano porque ya es este feminazi, entonces realmente este, creo que todo eso está dentro de los hogares, eh, hay que saber comportarse, como pudieron escuchar, mi compañero día con día está... Déjame que te interrumpa tantito compañero Mauro, y ahorita que dijiste se me, se me viene algo a la mente, eh, la palabra egoísmo. La palabra egoísmo es, es algo que, que no solamente se vive aquí en la cárcel, sino que allá afuera yo creo que muchas personas lo viven. El, el preocuparse nada más por, por, por sí, no. Eh, lo que vemos aquí, que, que eh, uno se preocupa nada más por estar bien, por, por, por comer, por estar este, ellos bien, pero allá afuera yo creo que es un reflejo. En cada casa, eh, los padres de familia, pues les, les quisiéramos hacer esa invitación a que se den cuenta y volteen a ver al lado al lado de ustedes tienen a un familiar, tienen a sus hijos Y pues estaría más, más, más chido que en este tiempo de cuarentena Se empezaran a preguntar qué tanto conocen al que está al lado de ustedes ¿no? ¿Qué, tanto, qué tanto conozco a mi hijo, qué tanto sé, sé que le gusta Qué tanto sé que le hace llorar, qué tanto sé que, que le causa frustración y, y, y entre más entiendan y se salgan de sus papeles Dejen de ser egoístas por un momento y se pongan en los papeles del que está al lado suyo Pues más fácil va a ser entender y sobrellevar esta situación Espero que pues, este pequeño consejo les sirva porque es algo que a nosotros en lo personal nos ha funcionado. Lo digo aquí ahorita porque estoy en, en mi compañía, estoy con, la, con las personas con las que trabajo y, y, y juntos nos hemos dado que juntos colaboramos mejor. Cada quien aporta una idea, cada quien le suma algo a lo del otro y creamos cosas en colectivo que al final se reflejan en un escenario. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, esto fue todo de parte mía y de Santillán. Yo soy Rafael. Y los dejamos con el Greñas, buenas tardes y esperamos unos comentarios Bueno, también quiero recalcar de que a qué sirve de que hablemos de muchos temas Y no los ponemos en cuenta en la vida cotidiana sí. Entonces hay que practicar los días con día Porque aquí lo practicas o te vas al castigo o te va peor Aquí es más a fuerza la banda, ya cuando estamos encerrados aquí es a huevo Aquí lo tenemos que hacer a, a huevo, allá afuera es... Tienen la posibilidad ahí, si quieren. Aprendas a conocerse sí, y a conocer a sus familiares, a los que están cerca de ustedes, para poderlos quererlos más y realmente los acepten como son. Muchas pa gracias. Para pronto te comportas o te comportas. Sí. Muchas gracias. <risa> o al castigo, carnales. Gracias. Venga, eh, mis compañeros tienen razón, eh, es un buen tiempo para reflexionar, para conocer, para pensar, para crear, eh, para enseñar, ¿por qué no?, para divertirse en casa, estando con la familia o con quien esté, si está usted solo, pues ponga un espejo y hable usted mismo, Conoce, conózcase a usted. Eso fue... Transmisión desde Santa Marta Catitla Radeno en Cana. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía. Le recuerdo nuestras redes sociales. En el Face estamos como Compañía de Teatro Penitenciario. En el Twitter, arroba CIA Teatro Penny. Y en nuestro correo, teatro y prisión, arroba foro .com. Y si tiene tele, apáguele y agarre un libro. Ánimo <risa> a delincuencia. Recuerden que los males no duran todo el año. Venga, Venga. vámonos.